Bienvenidos y bienvenidas a nuestra EduCharla charla de hoy. Eh, la evaluación educativa, retos y novedades. La aprobación del LOE y su modelo de enseñanza competencial trae consigo modificaciones en el proceso de evaluación. Esta actualización tendrá que ir acompañada de una formación al docente sobre el desarrollo de nuevos métodos y herramientas de evaluación adecuadas a la realidad del alumnado y también de su práctica docente ya que la finalidad del proceso de evaluación no es solamente la obtención de una calificación del alumnado, sino una revisión de este proceso de enseñanza y aprendizaje con la que obtenemos información de las fortalezas y debilidades del proceso y que además puede servir a nivel institucional de cara a realizar un análisis y tomar decisiones sobre la planificación educativa. Hoy contamos en nuestra du charla con María Antonia Casanova, que es toda una experta en, en este tema de la evaluación educativa. Es profesora universitaria, directora del Instituto Superior de Promoción Educativa de Madrid, ha sido inspectora de Educación, ha desempeñado diferentes cargos en organismos educativos, experta en Educación, Diseño Curricular, Supervisión y Educación Inclusiva. Eh, más cosas, no podemos decir de ti o te podemos decir un montón más de cosas, pero hemos acortado. Buenas tardes María Antonia y muchas gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes. Encantada de, de estar aquí, de que me hayáis invitado a esta charla, porque siempre me parece que el tema de evaluación eh, es importante, es decisivo y no le gusta mucho a la gente en general. Eh, o sea que yo creo que es bueno que cambiemos un poco la visión, el enfoque de la evaluación, para cambiar también todo nuestro modelo de, de enseñanza y, sobre todo, conseguir que, los, que nuestro alumnado aprenda mejor. Efectivamente, siempre es un tema un poco árido cuando llega el momento Gracias. de las juntas de evaluación, llegan las evaluaciones, eh, profesores, alumnado, todos estresados y eh, pendientes de una nota, eh, esto no puede ser. Eso es, hay que que darle... tiene que cambiar. Eso es lo que tiene que cambiar. Efectivamente. Que no estemos todos pendientes de la nota y estemos más pendientes de cómo aprenden los alumnos. Es decir, hay que aprender a aprender, no aprender a probar, que es lo que hacen muchos. Efectivamente. David Rosa es nuestro otro invitado. Es profesor de secundaria de Biología y Geología, coordinador del proyecto de Instituto de Innovación Tecnológica del Instituto Rosa Chacel de Colmenar Viejo en Madrid. También es doctor en el área de la didáctica de ciencias experimentales y trabaja como profesor asociado en magisterio en la, Uni en la Facultad de, de Educación de la Universidad Autónoma de, de Madrid. También ahí tenemos un, un largo currículum por detrás, ¿verdad, David? Lo que pasa que tanto en evaluación... Bueno, bueno, lo vamos investigando. Yo me considero más maestro de, de aula de secundaria y, y hago mis pinitos ahí en la facultad poquito a poco a ver con, si se puede llegar a los maestros también porque la clave yo creo que está en lo que has dicho antes la, la formación de los maestros y bueno, buenas tardes Buenas tardes y muchísimas gracias por, por animaros a participar en, en nuestras educharlas os recordamos que, que podéis intervenir a través del chat que atiende nuestra compañera Silvia Romo y trasladarnos las cuestiones que, que queráis, preguntar a nuestros invitados. Eh, buenas tardes, Silvia. Hola, muy buenas tardes a todos. Ahora nos conectamos por el chat y os, os voy atendiendo viendo las inquietudes para aportarlas en la charla. Muchas gracias. gracias. Eh, María Antonia, eres un referente en la evaluación educativa. Llevas gran parte de tu carrera profesional tratando este tema, ¿nos podrías contar brevemente qué es esto de la evaluación competencial y en qué se diferencia de la evaluación que veníamos realizando anteriormente en los centros educativos? Bien, pues la verdad es que si resumimos mucho, la evaluación competencial lo que nos dice es que lo que tenemos que evaluar en los procesos de enseñanza y aprendizaje son competencias. Es decir, que lo que tenemos que cambiar es lo que evaluamos. Evidentemente, es decir, eh, no se puede seguir evaluando en una sociedad del siglo XXI con todo el contexto que tenemos con los avances tecnológicos, con lo que nos exige la sociedad y exige a todos, a todos los ciudadanos. No se puede seguir manteniendo una enseñanza que solo evalúe memorización, pero ojo, memorización automática y casi que ni comprenden los alumnos. Es decir, a estas alturas de la vida y del siglo... No puede ser que la enseñanza se mantenga con unos objetivos que, que para el alumnado se, se, se constriñen a repetir lo que dice un libro, o repetir lo que dice un profesor, aunque no lo entienda. Claro, eso es lo que se puede evaluar, diría yo, con un examen escrito puntualmente y en un momento determinado. Un examen escrito evalúa lo que puede y lo que puede eh, son pues, casi todo eh, eh, referido a la parte de conocimientos. Pero ojo, si todavía aprendieran esos conocimientos, ya estaría yo contenta porque realmente eh, todos sabemos que en junio, cuando termina el curso, parece que los alumnos saben algo y cuando llega septiembre llegan inéditos. O sea, como si hubiera pasado un tornado, se les ha olvidado todo. ¿De qué se trata ahora con esta modificación que introduce el Alon LOE en el diseño curricular? En que pone como eje de la programación, de, como eje del aprendizaje, la adquisición de competencias. La competencia que realmente es un saber, pero un saber aplicado. Es decir, que el alumnado tiene que llevar a la práctica esos saberes, esos conocimientos, esas actitudes, esas destrezas que van aprendiendo, tiene que ver cómo se pueden aplicar, no solo dentro de la escuela, no solo dentro de un instituto, sino fuera del instituto, en su vida diaria, de manera que se sientan, yo diría que estimulados para aprender, que se despierte su curiosidad y que realmente aprendan, o sea, que aprendan de verdad, no que memoricen para luego soltarlo, eh, conseguir una nota, conseguir una calificación, y ya no me importa para nada más lo que he aprendido. Entonces, ¿de qué se trata con la evaluación? Pues de que evidentemente tenemos que cambiar los procedimientos de evaluación, el modelo de evaluación, si yo quiero evaluar si ese alumno ha adquirido esas competencias, porque tengo que ponerle en situación de, de que lo haga, de que aplique lo que ha aprendido y yo como docente poder observar y poder comprobar que efectivamente está aprendido, está adquirida esa competencia, que puede ser competencia en comunicación oral, competencia artística, competencia eh, en autonomía, en autonomía personal, en emprendimiento, es decir, que lo que haya aprendido realmente yo pueda observarlo, pueda comprobarlo a través de diferentes procedimientos. Y de eso se trata la evaluación competencial, de evaluar las competencias que nuestro alumnado vaya adquiriendo, pero metodología y evaluación van absolutamente unidas. Entonces, si voy a cambiar la evaluación, tengo que cambiar obligadamente la metodología. Sí, sí, sí, sí. sí. La verdad es que tienes toda la razón. Vamos a ver cómo poco a poco vamos introduciendo estos cambios y y aplicándose en el día a día del aula. David, tú como docente... Perdón, afortunadamente sí. yo creo que en muchos centros ya se está haciendo, uh -huh. afortunadamente, porque las competencias se incorporaron a nuestra legislación con la LOE en el año 2006, entonces uh -huh. hay muchos centros donde se hace, donde esto ya se lleva a cabo, pero realmente no había calado uh, fuertemente porque no estaban tan desarrolladas dentro del diseño curricular como aparecen ahora en los decretos de desarrollo de la don Loe, donde aparecen unas competencias clave, que son las últimas, las que se identifican con el perfil de salida, y luego aparecen toda una serie de competencias específicas a lo largo de, de todo el proceso de, de educación primaria, de secundaria obligatoria, de bachillerato, todas esas competencias específicas que se tienen que ir adquiriendo a lo largo del proceso. Al estar ahora ya incorporadas, al currículum legalmente, yo creo que se va a facilitar mucho la labor del profesorado para poderlas desarrollar y evaluar. Efectivamente, muy interesante la aclaración que nos has hecho de la diferencia entre competencias clave y competencias específicas. Eh, David, como docente que has trabajado con un modelo ya de evaluación alejándote de la clásica, ¿qué beneficios aporta o en qué medida nos, nos ayuda a entender mejor las fortalezas y debilidades de, de nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje? Sí, en la, en la línea que estaba hablando María Antonia, eh, claro, esas, esa, ese aprendizaje, competen, esa, esas competencias nos dicen la ley que creemos situaciones de aprendizaje, pero que en realidad es... En esa competencia, contextualizar ese aprendizaje para que lo fusione el, el estudiante y le, y le vea esa aplicación. Entonces, en, una, en un examen memorístico, como los que comentábamos, es eso es, eh, puede que no esté contextualizado. Algo le quedará, ¿no? Sí. Eh, a ver, yo no demonizo eh, ni la clase magistral, porque es muy válido para determinadas edades y para determinado tipo de alumnado también. No consiste en cambiar toda la metodología. Yo estaría en contra de cambiar toda la metodología, pero sí intercalar distintas metodologías con ese potencial que tiene, esas fortalezas que tiene, esa contextualización, esas situaciones de aprendizaje. Vamos a hablar en cada asignatura de los saberes básicos pues son los conceptos y los, los conocimientos, las destrezas de tu propia asignatura, lo mío biología y geología, y tienen que aprender sí o sí a, a utilizar las lupas, los microscopios, en esa contextualización a lo mejor eh, habría que colocarle en una situación en la que necesitase utilizar esa lupa, ese microscopio y viese eh, la utilidad, y esos conceptos en esa utilidad se le quedarían mejor, entonces, el aprendizaje competencial es eh, una gran fortaleza y, y sin embargo la, el, el magis, la clase magistral, esos exámenes memorísticos, ahí tienen su debilidad. Entonces, complementándolo todo, a ver, no quiere decir que en esas situaciones de aprendizaje no haya que explicar cosas. Sí. Entonces... Eh, hay que formar al profesorado para que entienda que lo uno no quita lo otro, que se pueden complementar y que tú puedes dar determinados fragmentos de tu clase con la clase magistral, porque se necesita en ese momento, pero luego para aplicarlo. Entonces, ahí es donde habría que ir sacando la creatividad en, en la creación de esas situaciones de aprendizaje y ahí también están las editoriales dándole al coco e intentando crear los libros de texto que nos den recursos a los, a los maestros y a los profesores. bueno eso Un cambio en la evaluación implica un cambio en el planteamiento de, de las situaciones de aprendizaje porque ya, ya no hablamos de unidades didácticas, en el nuevo marco legislativo hablamos de situaciones de aprendizaje que partan de, de unos saberes básicos que los integren, etcétera. Eh, ¿Cómo se integra y cómo condiciona la evaluación competencial a las situaciones de aprendizaje eh, que se desarrollen en cada aula? ¿Podríais comentarnos con algún ejemplo concreto para que les quede claro a los, a los docentes que nos están viendo? Bueno, yo estoy de acuerdo. No sé si habla David, pues Ana, David, empieza. No, no, María Antonia, María Antonia. No, yo estoy de acuerdo con lo que decía David, que no se trata de demonizar ninguna metodología. Yo creo que hay que diversificar metodológicamente para poder atender a todos, y porque además los saberes básicos no son solo actitudes y no son solo procedimientos, no son solo destrezas, sino que también son conocimientos. Entonces, lo que hay que favorecer es que el alumnado llegue a las competencias específicas que se van marcando para cada área o para cada materia e integrando esos saberes básicos, que antes llamábamos contenidos, pero que yo tengo que decir que me parece bien que se le haya cambiado el nombre porque mm, creo que se utilizaba incorrectamente la palabra contenidos. Es decir, cuando casi todos hablamos de contenidos, nos estamos refiriendo a conocimientos. Cuando no era así en el currículum, se hablaba de contenidos conceptuales, procedimentales, actitudinales. El llamarlo ahora saberes básicos puede ayudar a diferenciar y a saber que los saberes básicos son tanto los conocimientos como las destrezas como las actitudes. O sea que me, me parece perfecto lo que argumentaba David de que hay que diversificar metodologías. Eh, en esa diversificación de metodologías, evidentemente, um, cambian, cambia la terminología, como decía Estela hace un momento de unidades didácticas a situaciones de aprendizaje. Pero las situaciones de aprendizaje, también hacía referencia a ello, David, las situaciones de aprendizaje pueden ser una unidad didáctica, pero no planteada con el libro delante y el sí. leggerado y repetir, sino como una actividad en la que se hace de todo y se aplica ese saber, ese contenido. Estaba, estoy viendo que, que alguien estaba preguntando de que dónde quedan los contenidos. Los contenidos, es decir, la parte de conocimientos está ahí, porque cualquier metodología se aplica sobre algo. Es decir, si yo enseño a leer, que es una competencia básica, lee, el niño lee algo, lee algo, y que no sea mi mamá me mima y mi mamá me ama, ¿eh? sino que sea algo interesante, como le dice, como le dice Mafalda a la maestra. Bueno, señorita, ya sabemos que tiene usted una mamá que la quiere mucho, pero ahora a ver si, a ver si nos enseña algo más interesante. Vale, es que... Eh, no puede ser las cuestiones o pueden ser tan artificiales dentro, dentro del aula. Entonces, um, de lo que se trata en las situaciones de aprendizaje es en, en, fundamentalmente en crear, eh, en utilizar metodologías variadas que pongan al alumno en, en, en posibilidad de aprender conocimientos de desarrollar unas determinadas actitudes y de, eh, de aplicarlas y de aprender procedimientos, procedimientos que le van a enseñar a aprender. Es decir, que toda la parte procedimental es muy importante en toda la educación básica. Eh, estaban, creo que estaban preguntando algo sobre metodologías concretas. Es decir, yo puedo crear una situación de aprendizaje mmm, mediante el trabajo por proyectos. Por ejemplo, el aprendizaje basado en proyectos o El aprendizaje basado en retos, el aprendizaje basado en tareas, con gamificación, si utilizamos tecnologías, con gamificación, con el aula invertida, es decir, tenemos ahora mismo múltiples metodologías que nos ayudan, que nos ayudarán a crear esas situaciones de aprendizaje y que sean situaciones de aprendizaje vivas, diría yo, es decir, que no consistan en la lectura de un texto y en la repetición de ese texto, que era lo que se hacía muchas veces con las unidades didácticas, pero ojo, sí. las unidades didácticas también se pueden trabajar con metodologías activas. Entonces tampoco hay por qué um, hacer desaparecer, por decirlo así, esas unidades didácticas. ¿Le cambiamos el nombre? Perfecto. Pero, um, pero no quiere decir que yo una unidad didáctica no la pueda plantear para que ese aprendizaje que quiero que adquieran los alumnos en esa unidad se pueda hacer a través de un, de un método de proyectos o de un aprendizaje basado en problemas. Por supuesto. Uh -huh. Yo, por ejemplo, me gustaría enseñaros una, una webquest, eh, aquí que cree el año en pandemia, como teníamos tanto tiempo, no sé si sí, ya lo estáis viendo, eh, bueno, la mayoría de la gente sabe lo que es una webquest, o bueno, lo de web, simplemente porque es la herramienta digital, ¿no? Una página. Una página web en la que eh, se le va a hacer una serie de preguntas a los estudiantes, cuando lo titulé así porque lo, me acordaba de ese título, las madres de todas las células. Eh, vale, yo la creé para un primero de bachillerato, para cultura científica, eh, aplicable a biología y geología. Esta también la puedo aplicar en cuarto de la ESO y, y estaríamos en... Eh, acercándonos ya a, la, a nuestra nueva ley, ¿no? y bueno, una situación de aprendizaje podría ser esta, en la introducción se les dice que las células madre eh, se van desarrollando un poquito eh, desde el último, la última parte del final del siglo pasado, y entonces se les pone una, les puse una noticia, pero poniéndoles en situación que ellos serán biólogos de reconocido prestigio. Yo como trabajo en Colmenar, eh, habían eh, engañado a una serie de familias diciéndoles que esas enfermedades se podrían curar con, con las células madre, con el tratamiento con células madre, y, y entonces habían visto que habían sido engañados, ¿no? y entonces el ayuntamiento estaba preocupado y entonces se le está metiendo en una situación inmersiva. En un contexto en el que eh, poniéndose en ese papel ellos pueden pensar, investigar eh, de una manera más, vale, eh, un poco más motivada. Habrá que ver cuánto motiva cada alumno, ¿no? En secundaria puede ser distinto a primaria, en infantil nos consta que trabajan por proyectos y es que eso ellos ya lo tienen en infantil y en primaria. Entonces, eh, pues bueno, aquí se les mete en esa situación, se les dice lo que convendría que pudiesen tener para, para las familias de ese ayuntamiento, ¿no? Habrá familias que no puedan ir, entonces convendría repartirles, bueno, yo les puse un esquema eh, que lo podían hacer eh, con cualquier herramienta que quisiesen, incluso en papel y tirándole la foto, pero bueno, se les daban herramientas distintas, eran mayorcitos, ¿no? Y luego tendrían que exponerlo en, en una especie de charlatez apoyándose en su esquema y, bueno, el proceso a seguir, se les dice, se les pone las preguntas clave que hay que investigar, entonces, bueno, tienen que lograr dar respuesta a esas preguntas y luego argumentar y, y configurar su, su charlatez. Eran grupos de tres o cuatro personas y disponían de un tiempo establecido. Luego debía ser evaluado de una manera que yo extrajese sus competencias. Eh, bueno, luego os pongo la, bueno, una rúbrica una rúbrica que dice qué deben conseguir y cómo quiero eh, esa presentación, esa charla TED. Bueno, y un ejemplo de esquema sería este, que bueno, está hecho con una herramienta, Mindomo, aquí yo no quiero hacer publicidad de nadie, me da igual, Bublus, Kakuto, a las que valen en... Y van creando, claro, estos son los conocimientos básicos que dice la ley. Los que yo quiero que aprendan. Los que quiero que integren en su estructura de conocimiento, que lo construyan en, en luego esa, esa explicación y que quede clara. Vale, antes de llegar a esto, yo les he dado la rúbrica. Y esa rúbrica tienen que conocerla eh, con antelación. Voy a dejar de compartir un momentito para compartir la rúbrica y, y ese con antelación ya nos meteríamos en, en la evaluación eh, formativa. Es decir, ellos empiezan a investigar esas preguntas en, y empiezan a tener sus dudas, sus problemas, sus problemas en grupo para trabajar en grupo, empiezan a tener sus problemas con la tecnología y... Y tú estás ahí para intentar dar esa salida a esas dudas y, y dirigir, redirigir, que no se vayan por las ramas. La rúbrica, pues aquí por ejemplo, no sé si lo veis bien grande, donde pone contenidos, estamos hablando de los, base, los, los, los saberes básicos. Yo he tenido que mirar, en esta no porque no estaba todavía la ley, pero hay que mirar cuáles son esos conocimientos, ¿no? esos... Eh, contenidos, esa argumentación que hay que dar para ver si lo entiende el diseño de su esquema, pues vale, también se cuenta ¿no? o, o la portada ¿cuál estoy poniendo? uy, si estoy poniendo, perdón que tenía que poner la web, pues estaba poniendo los contenidos de, de las células madre, la expresión artística, el diseño, esto sería el esquema y luego la charla TED, pues cómo se diseña la exposición y se le dice qué tiene que tener, qué apartados cuánto cuenta cada apartado, y esa evaluación formativa es que cuando llegas a la presentación difícilmente hacen cosas mal, porque ya han pasado la evaluación formativa y, y ya tenían la referencia de dónde se quería llegar. No sé, yo he seleccionado este ejemplo, tengo más, luego os enseño alguno más, a ver si aclaramos más cosas. Sí, porque, mira, nos están preguntando en el chat que cómo evalúas la conclusión de la webquest, porque comentan que es muy abierta y que es muy difícil ser objetivo. ¿Te parece que es difícil ser objetivo para la evaluación de, por ejemplo, el proyecto que has, que has planteado? A ver, eh, a la hora de evaluar con esa rúbrica la presentación de cada equipo. Nosotros lo que, bueno, yo lo que hago, yo tengo mi rúbrica, pero cada equipo de los que van a exponer tienen una rúbrica para coevaluar a sus compañeros y, y, y también se tienen que autoevaluar los que acaban de exponer, tanto su esquema como la charla AT. Eh, y luego tomamos decisiones de cuánto debería contar la autoevaluación. La heteroevaluación entre profesor y alumnos y, y, y la coevaluación entre compañeros. Eh, trato de intentar ser así más objetivo porque yo soy de los profesores esos eh, optimista, positivo, que es que yo les veo y digo, ¡guau, qué trabajo hay aquí detrás! ¿no? Y, y me cuesta poner menos de, de un 10, de un 9, de un 8. Entonces necesito la información de ellos son rígidos, son duros. Ellos son mucho más rígidos y mucho más duros entre duros. ellos cuando he practicado ahí la coevaluación, y Me, me eh, suelen poner dices, en mi sitio. <risa> Entonces suelo tirar de su ayuda eh, para esas conclusiones. Luego se detectan a veces algún error que no pillaron algunos, de a ver aquí, cuidado. Y, y en realidad, vale, tienes que terminar poniendo una calificación porque nos lo exigen, pero... En realidad continúa la evaluación formativa también en ese proceso de presentar los productos. Eh, mira, nos preguntan sobre esta actividad de las, de, de las células madre: ¿cuántas sesiones te, te, te lleva, ah, por ejemplo, esa actividad? Sí, podéis poner el. Si ponéis el link, o, o lo pongo yo en el chat. Eh, viene al final eh, los créditos, lo pone. Eh, una semana para investigar. Claro, a ver, esto era primero bachillerato. Yo utilicé solo una semana para investigar, disponíamos del aula eh, digital para los problemas de crear los esquemas y tal, y luego, ahora mismo no me acuerdo cuántos grupos eran, fueron tres sesiones presentando los grupos. Me parece que disponía cada equipo de, de 20 minutos, entonces seguramente fue, eran cinco o seis grupos. pero que con esto yo también me atrevería con primero de la ESO, claro, no las células madre, sino una temática adaptada sí. a ellos, sabiendo que son 30 en clase o 30 y alguno, a ver, los sí. beneficios a nivel competencial son tremendos. Claro, la primera vez que lo haces en clase con ese grupo, costará más. Y al profe le costará más. Y yo esto necesito que se quede muy claro porque doy clase a, a esos futuros maestros y a los de secundaria y, y, y mis compañeros cuando dicen uy, eso es muy difícil oh, no, pero hazlo la primera vez hazlo la primera vez para ver qué ves de beneficio, qué ves de perjuicio a la siguiente vez vas ahorrando tiempo vas quitándote los problemas entonces, es la, aprender sobre la práctica el uy, no, eso es muy difícil por ejemplo, yo todavía no he logrado eh, una, hacer una gamificación, yo solo en clase, lo han hecho mis alumnos de prácticas del máster de secundaria, y yo era el jefe, o sea, el profesor, pero yo tengo ese bloqueo que estoy diciendo, todavía le tengo para mí, o sea, veo como una metodología que a mí me cuesta, y entiendo que otras metodologías la puedan tener el resto de compañeros, con otras, ¿no? Habrá quien no le llame la atención el flipped classroom o, o como se llamen ¿no? Pero es ir probando. Si no lo pruebas, no puedes saberlo en tus carnes, qué potencialidades tiene para ti, pero claro, no lo pienses para ti. Si la cuestión es las potencialidades para ellos, para los pequeñajos. Sí, nos han seguido preguntando, caray, eh, la verdad que ha causado mucha expectación a la actividad. ¿Cuántos criterios de evaluación podrías conseguir con esta actividad ¿Y cuánto ponderabas la coevaluación y la autoevaluación? Madre, me tengo que acordar del año de pandemia. <ríe> eh, a ver, criterios de evaluación. En... Pua, yo ya no me acuerdo de todas esas cosas, pero porcentajes, porcentajes, a ver, tú puedes hacer al 50%, no me acuerdo exactamente lo que hice, esta sí si la presenté en un congreso, y están los resultados por ahí, eh, no, no me acuerdo exactamente, pero eso es a criterio del maestro, sí. o sea, una vez que pruebe haciendo él solo la evaluación, otras veces con esa coevaluación a ver qué sucede, al 50%, y yo debería hacerlo al 50% para que me bajen el... Para que te eh, bajen pues, la nota. Para que me bajen la nota. Y lo de los criterios... Eh, pff, no, no me acuerdo, pero a nivel de competencias, mirad que eh, sería competencias digitales, competencias de esa colaboración en, en, entre los compañeros del grupo, competencias de comunicación sí. y lingüísticas, tanto en lo digital como sí. en, en lo verbal, eh, y por supuesto las competencias científicas, <ríe> es la clave, sí. ¿no? Entonces, es que estás atacando son, son diferentes frentes la primera exposición que me hacen, pues estará el que se pone más nervioso, en la segunda están un poquito más sueltos, en la tercera evaluación ya, y, y luego al año siguiente, o en la universidad, gracias, profe, por habernos hecho exponer tanto. Claro, eh, si, si lo hago yo, lo hace el compañero, el otro, el otro, nos salen todos unos cracks. Eh, quería pasar a la siguiente cuestión, ya que es ligado con, con este tema. ¿Qué herramientas de evaluación recomendáis para la evaluación competencial? A ver, voy a compartir, voy a compartir la pantalla, pero antes de, incluso antes de, de, de, de entrar aquí, sí quería, sí quería hacer una observación. Aunque ya realmente lo ha contestado muy bien David. Eh, le preguntaba, no le preguntabais, si, si, era objetiva este, si era objetivo en este modelo de evaluación. Y yo lo que quiero insistir es que este modelo de evaluación formativa, cualitativa, descriptiva, es mucho más objetivo que cuando solo se aplica un examen y una evaluación numérica. Porque si yo solo pongo un número como calificación sin explicar cómo se ha llegado a ese número, eso puede ser, de hecho, es absolutamente subjetivo. Porque yo un número lo explico como quiero. Es decir, yo un número, si a mí me preguntan por qué este alumno tiene un 6, puedo dar cualquier explicación. Pero si yo tengo hecha una rúbrica como la que ha presentado David, esa calificación yo la puedo justificar porque digo en qué momento de, de desarrollo, de adquisición de esa competencia está cada alumno. Entonces, cuando explicamos las cosas con palabras, eh, las entiende todo el mundo. ¿Es más comprometido? Posiblemente, pero desde luego es mucho más riguroso. ¿eh? Es decir, la evaluación cualitativa, la evaluación descriptiva ayuda, por supuesto, a la evaluación formativa y resulta más objetiva que si yo solamente pongo un número después de un ejercicio. Eso sin lugar a dudas, ¿eh? sin lugar a dudas. Bueno, yo sí quería. Un... Antes de hablar de, de las herramientas que efectivamente eh, tienen que cambiar, porque cambia la metodología y, cambia y, y esto tiene que, tiene que repercutir en la forma de hacer, sí quería, sí quería comentar que, eh, que yo, al menos en toda la educación básica, en todo lo que es la educación básica, siempre aplicaría la, la evaluación formativa, que es la que evalúa procesos, no, no la sumativa final y ya definitiva, sino que es la que evalúa procesos y como yo voy observando progresivamente cómo va avanzando eh, el alumnado y cómo va aprendiendo, si hay algún fallo, si se produce alguna dificultad en algún alumno, yo puedo subsanar, yo puedo remediar ese fallo durante el proceso para que llegue mejor al final. O sea, lo malo es que yo me entere solamente al final de que el alumno no ha aprendido porque entonces ya no puedo arreglar. Eh, esa situación la situación habitual que si un alumno suspende en diciembre, en el trimestre siguiente tiene que recuperar, pero eso qué es vamos a ver eh, que un alumno que ha tenido dificultades en un primer trimestre al siguiente trimestre yo le pido que aprenda todo lo nuevo más lo que no ha aprendido en el trimestre anterior es una situación absurda es decir, cada vez tendrá más dificultades es decir, no resuelvo nada lo que, lo que hay que hacer es Aplicar esa evaluación formativa, esa evaluación de procesos mediante estas técnicas, estos instrumentos que vamos a comentar, de manera que yo voy observando, voy constatando cómo van aprendiendo, cómo van trabajando y si surge alguna dificultad, yo estoy a tiempo de cambiar la actividad, de proponer otra situación diferente, de utilizar otro recurso para un determinado alumno, no para todos a lo mejor, solamente para algunos, de manera que yo también diversifico ahí metodologías, recursos didácticos para poder atender a todos, de manera que, eh, pues como decía David, todos de 10 o de 9 o de 8. ¿eh? Mm, lógicamente sería más coherente eso que llegar eh, a, a una situación en que yo suspenda a no sé cuántos y, y yo qué he hecho mientras tanto, es decir, qué ha hecho un profesor durante tres meses para luego tener que suspender a no sé cuántos. A mí me gusta mucho Mafalda, me perdonáis, no sé pues imágenes pero hay una, hay una viñeta muy elocuente donde la maestra dice, y el que no haya entendido algo, que levante la mano. Y Manolito, como siempre el pobre, levanta la mano. Y dice, ¿qué es lo que no has entendido, Manolito? Y dice, desde marzo hasta ahora, nada. Claro, es que eso no puede ser. Eso es lo que no puede ser. Es decir, esa maestra que ha hecho desde marzo hasta ahora, mirar para otro lado. O sea, no se ha enterado de lo que estaba pasando en su aula, ¿no? Que Manolito no es nada tonto. Es muy espabilado para llevar su almacén, pero pues parece que lo que pasa en el aula no le interesa mucho. ¿eh? Entonces, vamos a las herramientas. Es decir, para evaluar formativamente, yo tengo que utilizar no solo un examen. Yo diría que no, no lo vamos a demonizar, como, como dice David, pero el examen es un cuestionario escrito que se aplica puntualmente. Que, es el, que lo vamos a aplicar y que lo vais a aplicar sobre todo en el profesorado de secundaria obligatoria de bachillerato. Pero hay algo muy importante y es, que, uh, y es que el alumno tiene que saber que la valoración que se haga de ese examen no es la única que se realiza de todo su trabajo, sino que es un dato más, una información más que se añade a toda la información que ya tenemos a través del trabajo que va haciendo todos los días en el aula, en el centro, en su casa o donde estemos organizando el proyecto. ¿eh? Entonces yo para recoger datos... Yo no tengo solo el examen, afortunadamente. Yo puedo observarlo, puedo hablar con él, puedo entrevistarlo. Dentro de la encuesta yo puedo aplicarle un cuestionario de aprendizaje, que sería una prueba objetiva o un, o un examen. Puedo plantear un coloquio. Todos los trabajos que se hagan, evidentemente. Y cuando tengo esos datos, yo los voy a contrastar. Sobre todo, yo diría, sobre todo los que, los que se prestan a más subjetividad, a una mayor subjetividad. Como, son, como es toda la parte de actitudes, o lo que decía, eh, lo que nos preguntaba alguien eh, por ahí en el chat. ¿Cómo se evalúa el compromiso? Pues mira, muy fácil. Si estamos trabajando, por ejemplo, eh, con un método de proyectos, en el método de proyectos se forman una serie de equipos y cada alumno se compromete, cada estudiante se compromete a un trabajo determinado. ¿Cumple ese trabajo? ¿No lo cumple? ¿Se ha comprometido? ¿Ha cumplido lo que ha hecho? Yo estoy evaluando el compromiso. Por supuesto. Es decir,. Claro, si le tengo leyendo un libro um, durante una hora o estudiando una lección, yo no puedo evaluar el compromiso. Yo puedo evaluar el compromiso si le pongo en una situación de aprendizaje donde me tiene que demostrar que la tarea que él se ha responsabilizado de hacer la cumple. Entonces yo evalúo si ese alumno eh, a, a, se compromete con, con las cuestiones que hace o no. Eh, yo tengo que analizar, después de que tengo los datos los tengo que analizar. La triangulación es contrastarlo con otros compañeros, como son varios los profesores o los maestros que trabajan con el mismo grupo, yo puedo contrastar los datos con ellos, precisamente para evitar ese sesgo de subjetividad que se puede dar, especialmente en, en evaluación de actitudes, es decir, eh, como decía la persona que nos preguntaba de cosas más de ideas, ¿sí? que no son que dos y dos son cuatro, que dos y dos son cuatro, si un alumno lo sabe lo puede evaluar yo sola, no pasa nada. Pero es verdad que hay otras situaciones que es bueno contrastar con los compañeros. El análisis de contenido es la corrección, la revisión, la reflexión sobre los trabajos que han hecho, eh, que han hecho los estudiantes, si bien eh, contando previamente, diría yo, con unos criterios de evaluación que me orienten acerca de cómo voy evaluando esos, esos, esos trabajos que han hecho. Instrumentos. Pues tenemos ahí el anecdotario una lista de controles, escala de evaluación, cuestionarios grabaciones, diarios, portafolio, un anecdotario, no, no, no me voy a extender porque entonces nos pasaríamos toda la tarde um, dando una clase de, de evaluación, pero el anecdotario es para situaciones o um, conductas que no son habituales en, en el alumnado, un modelo de lista de control de una competencia, pues es un registro donde ahí aparecen una serie de criterios de evaluación. Ojo, um, eh, tengo que decir que en la legislación actual Aparecen las competencias específicas de cada área eh, y que para cada competencia específica se, se proponen también unos criterios de evaluación. A partir de esos criterios de evaluación, el profesor, el maestro o la maestra puede sacar, puede eh, desglosar unos indicadores para evaluarlos, digamos, que unívocamente. Y eso sería pues, escucha con atención, sabe expresar sus pensamientos, sus sentimientos, sus opiniones, dialoga, argumenta, pues eso que aparece ahí. Eso en un registro donde ahí aparecen los 30 alumnos o los 25 o los 20, los que tenga la suerte de tener cada, cada maestro, cada profesor, y ahí se va anotando lo que va adquiriendo. Y la escala de valoración lo que hace es que no solo dice si lo ha conseguido o no lo ha conseguido, sino hasta qué punto lo ha conseguido. Si siempre lo hace ya, si lo hace muchas veces, si lo hace algunas veces o lo hace nunca, o en función de, los, de lo que estemos evaluando, de la competencia o de la microcompetencia que puede ser ese indicador que estemos evaluando, pues si lo hace muy bien, regular, eh, no lo hace, es decir, son uh, instrumentos de evaluación que nos ayudan, vamos a ver, uh, yo creo que es interesantísimo eh, dar el paso uh, del examen a utilizar estos otros instrumentos, me parece que es fundamental, porque uh, yo estoy por asegurar que la teoría, esta teoría sobre la evaluación la conocemos casi todos. ¿Y qué nos falta? Nos falta dar el paso y aplicarla en las aulas. Digo que la conocemos casi todos porque, desgraciadamente, hay que constatar que en educación nos cuesta mucho trabajo, nos cuesta mucho tiempo cambiar, nos cuesta mucho tiempo. La evaluación continua está implantada legalmente en España desde la Ley General de Educación del año 1970. 70, ¿eh? Es decir, hace 52 años. Y seguimos predicando la evaluación continua y la evaluación formativa. ¿Mm? Y es grave que después de 52 años tengamos que decir que es nueva. Bueno, ya sabéis que en pedagogía nada se crea ni se destruye, todo se copia. Bueno, vamos a ver si copiamos de una vez y si copiamos bien. Es decir, si un profesor tiene una escala de valoración una lista de control como esta, o las rúbricas que mostraba David, y las tiene para un trimestre, es que tiene... Os iba a decir que tiene la vida resuelta para ese trimestre. Es decir, que al principio puede ser un poco más de trabajo, ojo, que no tiene por qué hacerlo solo un profesor. Esto se puede hacer en equipo. En secundaria lo puede hacer un departamento y en primaria lo puede hacer un equipo de ciclo. No hablo nada de infantil porque en infantil ya lo hacen, como decía David. Es decir, yo creo que en infantil trabajan mucho y muy bien desde hace muchos años, afortunadamente. Es decir, toda la escuela italiana de, de, de, de todo, todo, todo el todo lo de María Montessori, o sea, toda la metodología Montessori, o los centros de interés de Betroli, de quiero decirte, en infantil, yo creo que se trabaja bien y se evalúa bien. Pero vamos a ver si, si eso de infantil lo traspasamos a la primaria, a toda la primaria y a la secundaria obligatoria, por lo menos, que es la educación toda obligatoria donde tenemos a todo el alumnado. En el momento en que yo tengo elaborados um, estos, estos indicadores de evaluación que han salido de los criterios y de las competencias específicas Para un trimestre, yo ya tengo una, una guía para mi enseñanza porque en función de lo que yo quiero evaluar, ya eh, eso me está diciendo qué tipo de actividad tienen que realizar los alumnos para que yo pueda comprobar eso. Es decir, si yo quiero comprobar si un alumno sabe argumentar, bueno, pues si sabe argumentar y si sabe dialogar y si sabe hacer una exposición oral, posiblemente yo tenga que organizar un debate en el aula, por ejemplo donde ha tenido que recoger información, donde um, tiene que exponer su punto de vista, donde tiene que respetar un turno de palabras. Y como decía David también, es que en cada situación de aprendizaje que yo proponga, estoy trabajando casi con seguridad la mayor parte de las competencias clave y la mayor parte de las competencias específicas. Estoy trabajando la comunicación lingüística, la, la, competencia, la competencia artística, el aprender, a aprender, tengo que estar trabajándolo siempre. Lo digital, lo voy a estar trabajando siempre. El emprendimiento, la autonomía personal, lo tengo que trabajar siempre y en todas las áreas, en todas las áreas y en todas las materias. Es decir, no, hay, no es que una competencia haya que trabajarla en un área o en una materia, no, no. Es que son absolutamente eh, interdisciplinares, por decirlo así. Es que um, yo esas competencias las voy a trabajar Todas las competencias tienen que contribuir a alcanzar um, todos, los, todos los saberes básicos y, todo, y todas las competencias específicas y, a su vez, cada una de las áreas tiene que contribuir a alcanzar todas las competencias. O sea, eso um, tiene que ser así. ¿eh? Bueno, un modelo de rúbrica mucho más elemental que el que presentaba David, o sea, que, que perfecto en este sentido porque eh, la, la rúbrica que, que nos ha presentado David, yo creo que es completísima y explica muy bien que yo en cada momento puedo conocer cómo están evolucionando mis estudiantes y sé en qué momento se encuentra el de aprendizaje y puedo corregir las disfunciones que se producen. Es decir, que vamos a ver si, si somos capaces ya de una vez de olvidarnos un poquito del examen, aunque bueno, en algunos casos no nos olvidemos del todo. Yo creo, bueno, en infantil afortunadamente, como no hay exámenes, pues se vive bien. Eh, yo en primaria casi casi podría prescindir de los exámenes y en secundaria yo sé que a lo mejor tenéis 150 alumnos, 200 alumnos, y oye, en un momento determinado, sobre todo para la parte de conocimientos, pues el profesor necesita como una seguridad para ver si esos conocimientos, por lo menos los fundamentales, los básicos, se tienen, pero siempre sabiendo que no es el único procedimiento de evaluación y que, por favor, Evaluar no es igual a examinar, sino que evaluar es valorar todo lo que hace el alumno todos los días. Bueno, somos muy pretenciosos, nunca vamos a evaluar, nunca vamos a valorar todo lo que aprenden, porque aprenden muchísimo más de lo que, de lo que pretendemos. Pero que aprendan más y que aprendan menos, justamente porque solo se fijen en que les vamos a poner un examen, en qué entra en el examen y solo se preparan para eso que entra en el examen. ¿eh? Y eso es, yo creo que es un paso muy importante para, para innovar en nuestra educación y que se ajuste a las características de nuestra sociedad del siglo XXI. Eh, sí, nos han comentado por, en el. Por añadir una cosita, lo que ha dicho eh, eh, María Antonia de los exámenes, en primaria, unos cuantos, alguno, en secundaria un poquito más, tenemos la losa de la EBAU y les tenemos que entrenar también para aprobar exámenes. Pero no solo eso, como ya hemos dicho. Y no. añadiría. La verdad es que no, no sé si estaba en tus diapositivas, María Antonia. El, el, portfolio, de, el portfolio también sí. sería una buena herramienta donde se registre eh, eh, qué va haciendo a lo largo de todo el curso eh, esos estudiantes. Y es un registro que se puede mostrar. Y mira lo que he sabido hacer. ¿no? Y bueno, eh, he compartido una, una rúbrica, la que me había confundido antes, que esta, por ejemplo, la que había mostrado antes de la WebQuest, esa la hice yo solito, ¿vale? Pero esta que estoy mostrando ahora, si nos da tiempo, eh, luego os cuento de qué va el proyecto, es un informe científico en primero de la ESO. O sea, que antes he dicho primero bachillerato, pero primero de la ESO, donde tienen que empezar a saber hacer esos documentos, los contenidos, el diseño, su portada, su índice, su bibliografía, sus hipótesis, con esa introducción, la metodología, resultados, imágenes, si ponen tablas, expresión escrita. Es decir, que todo lo que queremos analizar se puede y queda registrado. ¿En qué apartado está? Si se va haciendo la evaluación formativa en el proceso. Luego te presentan el informe y vale, el definitivo estará mejor o peor, pero debería tener los apartados que le estás pidiendo. Sí, evidente, yo, yo sí, el portafolio me parece que es fundamental. Vamos a ver, en infantil yo creo que lo tienen prácticamente todos los centros y en primaria muchos, porque son los trabajos que resultan como evidencias de lo que ese estudiante ya ha conseguido. O sea, que es fundamental. Es decir, cuando una familia, cosas que nos dicen los maestros muchas veces, es que luego viene la familia y me pide el examen ¿sí? para ver qué, qué es lo que ha conseguido su hijo, qué es lo que no ha conseguido. ¿vale? Yo le saco una rúbrica, una lista de control, o, o cojo la carpeta del portafolios, y en el portafolio tiene la evidencia de todo lo que ha conseguido su hijo. Y eso es mucho más elocuente, diría yo, que un examen. Que un examen que es lo que ha memorizado en, en una hora. También eh, son muy interesantes las grabaciones. Las grabaciones en audio o en vídeo o fotografía. Es decir, la imagen fija o la imagen móvil. O solo el audio para evaluar la comunicación oral. Vosotros sabéis que, bueno, que hay buenos comunicadores que pueden... Eh, expresarse incorrectamente y que hay personas que se expresan muy correctamente, pero que son malos comunicadores y pueden salir perjudicados a la hora de ser evaluados. Entonces es bueno grabar en vídeo algunas sesiones, pero también grabar en audio para evaluar esa comunicación oral. La comunicación oral, supongo que a nadie se le ocurre que la puede evaluar con un examen escrito, obvio. Pero entonces, ¿qué ocurre? Pues que la comunicación oral no la evalúa nadie. Es decir, a nadie le importa porque no se van a examinar de comunicación oral, y eso es muy grave. Eso es muy grave, que en una sociedad democrática no estemos formando a nuestros ciudadanos para expresarse oralmente, para saber argumentar, para saber pensar ¿eh? y, y poder expresarse. Es decir, la comunicación oral es fundamental en una democracia, pero no le importa a nadie porque no aparecen los exámenes. Bueno, pues es que, eh, es que hay que ampliar, ¿eh? hay que ampliar esos, esos procedimientos de evaluación para evaluar Todas esas competencias clave que nos dicen por todas partes que son fundamentales para, para vivir aquí y ahora. Eh, estamos bien, recibiendo un montón de, de preguntas a través de, del chat. Eh, os voy a lanzar alguna. venga ¿El modo de evaluar condiciona la metodología de trabajo o es al revés? Las dos cosas. Es decir, si yo cambio la metodología, tengo que cambiar el modo de evaluar. Es decir, si yo hago un trabajo por proyectos, o, o hago un debate, como decía hace, o sea, si hacemos un debate en clase ¿cómo evalúo yo el debate? ¿Con un examen diciéndole al alumno dime lo que es un debate? No, tendré que tener preparada mi lista de control con unos indicadores de cómo se ha comportado, si ha recogido la información correcta, si ha sabido recoger la información si respeta un turno de palabras, si sabe argumentar, si sí. todo eso y yo tengo que evaluarlo sobre la marcha, es decir, cuando se está realizando el debate no a posteriori con un examen que no tiene ningún sentido. Entonces, si yo utilizo esa metodología, obligatoriamente tengo que cambiar el modo de evaluación. Pero es que si yo cambio el modelo de evaluación, también me obliga a cambiar la metodología. Es decir, si yo me empeño en seguir con una metodología ligresca y academicista, yo no voy a poder evaluar de esta manera. Entonces, si yo cambio el modelo de evaluación, tengo que pasar a una metodología más activa, donde los estudiantes sean protagonistas y realicen una serie de trabajos que, que me permitan observar lo que yo quiero evaluar. Es un camino de ida y vuelta, pero desde luego, metodología y evaluación tienen que ser absolutamente coherentes. También nos preguntan sobre los criterios de evaluación. Eh, El número de criterios de evaluación que se extraen de las competencias específicas ha aumentado exponencialmente. ¿Es viable registrar y evaluarlos todos? Yo creo que sí. A mí no me parece que, que sean excesivos. O sea, ahora mismo... Hombre, habría que estudiarlo todo ¿no? más a fondo, quizá está todo muy reciente, pero hay competencias que solo tienen un criterio de evaluación. Otras competencias que tienen nada más dos. Yo creo que lo que yo he visto es bastante razonable. Pero a eso hay que ir poco a poco. Vamos a ver, en educación no hay recetas que podamos aplicar ni de un, ni de un centro a otro, ni de una ciudad a otra, ni de un grupo a otro, es decir, cada, cada, cada claustro y cada, y cada departamento y cada equipo tiene que ver con qué grupos de alumnos está trabajando. Tiene que contextualizarlo y, y esos criterios que nos da la normativa tiene que adaptarlos y tiene que ver cuáles son los que realmente resultan básicos, resultan importantísimos para que el alumnado alcance las competencias que es de lo que se trata. Y si hay que cambiar uno o dos, pues tampoco pasa nada. ¿eh? Eso no va a pasar nada. Si el caso es hacerlo seriamente, con rigor y sabiendo lo que hacemos. Y luego habrá que tirar un poquito de creatividad en claro. la creación de esas situaciones de aprendizaje que puedas abarcar varios a la vez. Claro, es que no es una situación para un criterio, no, no, perdón. Es que con una claro. situación de aprendizaje trabajamos múltiples competencias y conseguimos montones de criterios de evaluación. O sea, pues eso es así, pero eso ha sido siempre así. Afortunadamente, aunque no tengan ese nombre, es decir, aunque no tuvieran ese nombre, los que nos hemos educado en otro sistema, afortunadamente hemos adquirido competencias, aunque no se llamaran competencias. ¿eh? Es decir, que cuando ha habido un buen maestro en el aula, hemos adquirido competencias. Y un buen maestro siempre ha hecho adaptaciones curriculares. ¿eh? ¿Qué pasa? Que no sabíamos tanto. Y era más intuitivo. Pero un buen maestro de esos que decían que era por vocación vaya si ha sacado a sus alumnos adelante en una unitaria con 60 alumnos que han llegado a catedráticos de universidad e investigadores del consejo. Bueno, no teníamos nombre, sabíamos menos y ahora ya sabemos lo suficiente como para, bueno, como para no eludir, vamos a decir, eludir responsabilidades o no escaquearnos a la hora de decir es que no sé cómo. Bueno, ahí tienes el cómo, ¿no? Ahí tienes metodologías, tienes recursos, bueno, pues yo creo que poco a poco esto se puede hacer, bueno, de hecho se hace en centros, igual que lo está haciendo David en el suyo, afortunadamente yo creo que ya hay mucho profesorado que ha incorporado otras metodologías y otras evaluaciones. Yo, yo he hecho en falta, por ejemplo, a mí me encantaría poder entrar a, a, a ver a mi compañero de geografía e historia cómo está haciendo el proyecto ese de, de Roma, porque según me lo cuenta debe ser alucinante. Pero quiero verlo cómo lo aplica con los chiquillos y mi horario no me lo permite. Claro. Yo creo que se debería favorecer esa formación en los centros ¿eh? con tus compañeros, que los tienes al lado. Están haciendo cosas y no podemos verlo. Entonces hay que tirar de eh, cursos por la tarde o, o si te apuntas a un congreso, a ver cómo te lo cuentan, en 5 o diez minutos y, no, y poder ver esas, esas aplicaciones en la realidad. No sé. Sí, pero tú sabes, David, que eh, con, con, con evaluaciones realizadas acerca de la efectividad de la formación del profesorado, lo que resulta más efectivo es la formación en centros. Ni los cursos ni nada de eso, porque en un curso pues es. yo me formo y a mí me interesa mucho, pero luego no repercute ni en, ni en el centro ni en mi aula, luego no lo aplico. Pero cuando se hace un proyecto de formación en centros, donde es el centro el que dice... Tenemos estas necesidades y aquí viene el experto a contarme cómo lo hago y hacerlo conmigo. Y sobre todo, yo insistiría en algo que tú acabas de decir. Creo que la flexibilización de los horarios debía ser un hecho, especialmente en secundaria, porque en primaria se tiene más flexibilidad, es decir, son más horas las que está el tutor o la tutora con los chavales y, puede, y pueden manejarse mejor. Pero si hubiera esa flexibilidad de horarios, os podríais juntar. Tú y el profesor de historia es. también hacen falta espacios. Ojo. Que la arquitectura también condiciona el modelo, de, el modelo de enseñanza y aprendizaje. Pero si tenemos un espacio amplio, claro que se podrían juntar dos grupos en un momento determinado y trabajar juntos. Y es, o sea, yo aprendo, se eh, eh, aprende haciendo. Y aprendemos mucho más dos colegas juntos que si nos dan no sé un curso, eso. que si nos dan esta charla ahora. Bueno, esto es pues, que llevarlo a la práctica, no sirve solo esto. Se, Hay que animarnos. Sea, os tengo que interrumpir, pero, pero se nos está yendo el tiempo, quedan tres minutos y para nada me apetece cortaros porque esto es súper interesante. Nos quedan todavía preguntas de las que teníamos preparadas sobre precisamente la formación para los docentes. Eh, cómo se pueden formar, porque eh, tenemos el curso de sobrevaluación competencial que se está impartiendo en eh, online, en estos cursos que ha sacado eh, el INTEF, en formación en línea para, para la LONLOE y demás, que bueno se, se llenaron, han tenido un éxito tremendo, pero además cómo se pueden formar eh, de cara al nuevo curso los, los docentes que quieran, también desde las facultades de educación y los másteres, y también un tema muy importante que es el de la evaluación y la, y la inclusión, la diversidad, etcétera, y no vamos a poder contestarlos y aparte a, a todas las preguntas que, bueno, tenemos aquí el, el chat de, de YouTube vibrando, en, están aquí... Eh, los docentes eh, a tope, cosa, y con, mostrando su interés y contestándose entre ellos, que esto está fabuloso. Eh, ¿Cómo podemos despedirnos rápidamente y, y bueno, pues eh, dejar abierta la puerta a una próxima de un charla donde podamos que continuar? Eso te iba a decir, que esto lo que exige es otra, es otra ducharla para, eh, para seguir contestando, ¿no? Es que es efectivamente. verdad la evaluación es muy. Bueno, yo no creo que sea tan complejo, pero siempre es verdad que despierta interés porque preocupa mucho al, al profesorado. Yo creo que para formarse lo mejor es que se empiece a aplicar. Lo que decía David, hay que hacerlo ya, o sea, nos tenemos que tirar a la piscina, sí. como sea. Hay que hacerlo ya sí. y un trabajo en equipo del profesorado en el centro va a ser la mejor formación que van a recibir, porque recetas desde fuera no vamos a dar. Hay bibliografía más que suficiente y yo sí que animo a leer, ¿eh? a leer y a formarse con lecturas y a autoformarse y a ir incorporando todos estos procedimientos. Es verdad que están los cursos del INTEF, que están absolutamente llenos, pero yo he sabido que va a haber nuevas ediciones para el año que viene. O sea, que se van a poder seguir, se van a poder seguir realizando estos cursos. Y yo me imagino que centros de profesores, genéricamente hablando, pues van a organizar cursos, me imagino. Pero yo terminaría diciendo que, que eh, algo que ha citado de inclusión, es decir, la atención a la diversidad y la educación inclusiva solo puede llevarse a cabo con este modelo de evaluación. Es decir, por mucho que yo predique que atiendo a la diversidad, si luego la evaluación es el mismo examen para todos, me he cargado por la base todo mi discurso anterior. No sirve, no sirve. Es decir, a mí la evaluación formativa mediante estos instrumentos y mediante estas técnicas de recogida de datos, me permite observar a cada alumno e ir ajustando mi manera de enseñar a la manera de aprender de cada alumno la educación inclusiva la vamos a conseguir si cambiamos el modelo de evaluación y el modelo metodológico, así que yo lo que animo es a que se formen en cada centro, que se ponga todo el mundo manos a la obra, que lo vamos a hacer y seguro que lo hacemos bien, no hay más que ponerse, está absolutamente comprobado en montones de cursos que hemos dado eh, un equipo de profesores se pone a trabajar y lo saca perfectamente, así que ánimo que tenemos que cambiar alguna vez Claro que sí, David ¿qué, ¿con qué te quieres despedir? ¿Qué mensajes yo, quieres lanzar Yo aquí? concluiría diciendo, lo, lo suelo decir para mí mismo y me parece que lo colgué en el blog alguna vez, eh, yo tengo mi propia I más D más I, eh, la I más D ¿no? de, en tecnología, en las empresas, yo, yo investigo para mí, bueno, luego también para mis alumnos en, en el máster o en educación, ¿no? eh, y trato de desarrollar y no tengo miedo a experimentar, a fallar. Eh, con el error voy aprendiendo. No me voy a cargar al alumno suspendiéndole, si el error ha sido mío. Y la innovación, la innovación vendrá si lo veo necesario, si veo que lo necesito. Yo hay cosas en las que no necesito innovar porque me vale ya eso. Pero en lo que veo que no me vale, innovo. Y vi que las rúbricas valían e innové. Y ya está. Ahí yo creo que cada profesor debe evitar su propio bloqueo y aquello sí, sí. que no le vale, pues no le vale, ¿vale? Está, está bien, pero se pueden encontrar eh, sitios por donde ir mejorando y me consta que todos los profesores eh, son inquietos. Claro que sí, si no, no estaríamos en, en esta profesión tan estaríamos bonita muertos. y tan creativa. <ríe> <risa> no, no. <risa> Claro. Si hay una profesión creativa es la docencia, porque Eso está es. claro que no, no te puedes eh, acomodar ahí con tus materiales, no son eternos. Eso es. Tienen que ir variando, tienen que, que ir actualizándose y adaptándose a, los, a lo que va surgiendo. Bueno, pues nos despedimos. Muchas gracias a todos vosotros que habéis estado ahí pendientes. Eh, la charla, la educharla. Eh, queda colgada en nuestra web, queda colgada en, en el canal de YouTube, o sea que va a estar disponible, eh, pondremos enlaces, lo de las actividades que se han compartido, etcétera, para que podáis acceder a ellas eh, cuando queráis. Muchas gracias y os emplazamos para nuestra próxima Educharla. Muchísimas gracias, hasta luego. Muchas gracias.